Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, películas y mucho más, así que comencemos. En nuestra primera noticia tenemos el regreso de Desencanto con el estreno de su segunda temporada en Netflix. Esta noticia se ha dado a conocer después de casi un año del estreno de la primera temporada, luego de haber sido emitida en dos tandas de 10 capítulos cada una. Dicha serie tuvo un recibimiento un tanto frío por parte de la crítica y el público, pero esto no ha impedido su regreso a la plataforma de streaming. Los responsables de la serie animada de Matt Groening han compartido una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde aparece el primer póster de la segunda temporada de la serie, un póster que seguro te recordará un poco a la famosa serie televisiva Juego de Tronos. Tras su renovación, también se ha confirmado que la temporada 2 de Desencanto se dividirá del mismo modo que la primera es decir, en dos partes de 10 episodios. Además de esto, también se ha confirmado que tendremos una tercera temporada que llegará entre 2020 y 2021. Veremos el regreso de Vin, su demonio personal Lucy y Elfo este 20 de septiembre. Entre otras noticias, Disney ya ha puesto en marcha una nueva versión live-action de 101 Dálmatas, en la que Emma Stone dará vida a la malvada cruela de Bill. Según Variety, Emma Thompson está a punto de unirse al reparto de la cinta que dirigirá Craig Giuseppe, que llevará por título Cruella. Lo que aún no se ha revelado es el personaje que interpretará a esta actriz en la película, la cual tiene previsto su estreno para el 23 de diciembre del año 2020 y que estará ambientada en Londres en los años 70 con una Cruella transformada en una exitosa diseñadora de modas, quien llevará un colgante que Cruella perdió la noche en que falleció su madre. Los orígenes de esta famosa villana del mundo Disney comenzarán a rodarse este verano en Londres, Inglaterra. Continuando con las noticias del estudio que nos trajo cómo entrenar a tu dragón, se viene una nueva película de Dreamworks, y esta es Un Amigo Abominable, a estrenarse en septiembre de 2019. Su trama nos cuenta la historia del adolescente Ji, quien se encuentra con un joven yeti en el techo de su edificio ubicado en Shanghai. Ella y sus amigos Jin y Peng lo nombran Everest, y juntos emprenden una búsqueda épica para reunir a la criatura mágica con su familia en en el punto más alto de la Tierra. Esta cinta será dirigida por Jill Coulton y producida por Suzanne Burgi, quien participó anteriormente en Kung Fu Panda 2. Continuando con las noticias, recientemente Adult Swing ha revelado el primer teaser trailer para Primal, la nueva serie de Jenny Tartakovsky, a quien recordarán de series como Samurai Jack y El Laboratorio de Dexter. La serie será producida por el estudio francés La Cachete y se estrenará este otoño. Sus personajes principales serán un cavernícola en los principios de la evolución y un dinosaurio al borde de la extinción. Vinculados por la tragedia, esta amistad se convierte en la única esperanza. De supervivencia en un mundo violento y primitivo. De la misma forma, Sony Pictures Animation anunció que Tartakovsky dirigirá dos nuevas cintas animadas para el estudio: Fixed, una comedia de calificación R, y Black Knight, una cinta de aventuras. Saltando al mundo de Nickelodeon, Bob Esponja cumple 20 años y para celebrarlo, Nickelodeon tiene listo un episodio live action titulado SpongeBob Big Birthday Blowout. En este especial, los actores de voz originales participan participarán interpretando a sus personajes ahora en carne y hueso. Y también estará el mismísimo Parche el Pirata interpretado por Tom Kenny. De la misma forma, también se contará con la actuación especial de David Hasselhoff, quien estará presente una vez más como un atractivo salvavidas. Además, Luis Carreño, actor de doblaje quien actualmente le da vida a nuestra esponja amarilla, anunció que se encuentra grabando el especial por el aniversario de la serie en los estudios de etcétera Group, Venezuela. otro el detalle revelado es que no todo el capítulo será interpretado en live action, por lo que habrán escenas de la animación original que todos conocemos. Su estreno se espera para el próximo 12 de julio en Estados Unidos a la espera de su estreno en Latinoamérica. Continuando con los estrenos, Universal Pictures junto con Illumination Studios dieron a conocer nueva información para la secuela de los Minions. La misma llevará el nombre de Minions The Rise of Gru y de acuerdo a Deadline veremos su estreno el 3 de julio de 2020. Por los momentos los detalles de la trama aún no se han revelado. Pasando al mundo de la serie se ha revelado nueva información acerca de la nueva serie de villanos. Esto fue a través de un pequeño clip subido por Cartoon Network donde nos hace ver la fecha primero de junio. Además, en su canal de YouTube ya se anunció que el estreno de su primer episodio, titulado El atroz amanecer, será visto desde la mencionada plataforma y en vivo. El link del mismo lo pueden encontrar en la descripción. Y hablando de Cartoon Network, la compañía ha anunciado dos nuevas series animadas. Primero tenemos a Mao Mao Heroes of Pure Heart, que será una serie de comedia y aventura. El estreno oficial de la serie será el lunes primero de julio en Cartoon Network, pero antes tendrá un preestreno el viernes 28 de junio con 8 episodios nuevos seguidos. La misma es producida en colaboración con Teen Mouse Inc., Aquí seguiremos la historia del sheriff y un gato samurai llamado Mao Mao, un explosivo solitario y famoso héroe. Juntos trabajarán para brindar justicia y paz a la gente del valle. Por otra parte tenemos a Tig and Sick, una serie centrada en Tiggy, quien tiene 8 años de edad y su gato Gizwick, quienes embarcarán en la búsqueda de objetos perdidos de la ciudad de Wiggy. Esta serie proviene del piloto original llamado Tiggle Wings creado por Mike Shillian y veremos su estreno en el año 2020. Continuando con el mundo de la serie, seguimos con un caso muy curioso y es el futuro estreno de una serie llamada La Leyenda de los Tres Caballeros para Disney+. Plus. Inicialmente, la serie debutó en el servicio de transmisión Disney Live en Filipinas y en Disney Channel en el sudeste asiático. La serie fue creada por Disney Interactive, que opera fuera de Disney Television Animation, que crea la mayoría de las series animadas como DuckTales, donde Los Tres Caballeros también ha hecho aparición. Recientemente, el actor de voz de Donald Duck, Tony Anselmo, anunció en la Comic Con de Ontario que La Leyenda de los Tres Caballeros llegaría a Disney+, Plus. así que no debería pasar mucho tiempo antes de que en el resto del mundo se pueda disfrutar de esta nueva serie. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por la nueva serie de La Leyenda de los Tres Caballeros? Entre otras noticias, Netflix ha adquirido los derechos de I Lost My Body de Jeremy Clapping. Dicha película recientemente ganó el primer premio en la semana de la crítica de Cannes. El acuerdo de derechos de la plataforma incluye todos los territorios excepto China, Benelux, Turquía y Francia. Dicho filme, que por cierto trata sobre una mano cortada en una búsqueda para volver a su cuerpo, recibió elogios en su debut en Cannes y ha sido aclamada por su poesía visual y temas existentes. La película marca el debut como director de Clapping, aunque ya era considerado un cineasta por sus anteriores proyectos que destacan por su estilo distintivo y único. Con la incorporación de este filme a la plataforma, aseguran que I Lost My Body alcanzará la base de 150 billones de suscriptores, creando una exposición sin precedentes para una función animada europea orientada para adultos. Esta no es por supuesto la primera película animada europea que Netflix ha adquirido, por ejemplo Pachamama que se estrenará en Netflix el próximo mes. Pero I Lost My Body podría considerarse la primera adquisición europea importante del gigante del streamer, ya que figurará en la carrera del Oscar como mejor largometraje animado. Y para finalizar, la aclamada serie animada ganadora del Emmy, Rick y Morty, regresará a la pantalla chica este año en el mes de noviembre. Así no los hizo saber un teaser trailer con sus protagonistas anunciando su regresos. De la misma forma, les recuerdo que en una edición pasada les comenté que la serie se encuentra renovada para 70 episodios que servirán para tener material durante los próximos años. Aún no se posee fecha definitiva para su emisión fuera de Estados Unidos ya que aún dependemos de la distribución de las cadenas que tienen los derechos, pero sin embargo es una buena noticia saber que Rick y Morty vuelven este mismo año. Antes de despedirme, quiero comentarles unas noticias de último momento, y la primera es Onward, o como se llamará en español, Unidos. Esta cinta se las había comentado en un video anterior, y es que honestamente, antes de que sigan haciendo secuelas innecesarias, prefiero que el estudio junte sus fuerzas para crear nuevos proyectos. Esta nueva animación será dirigida por Dan Escalón, a quien recordarán de Monsters University, y cuenta con las voces en inglés de Tom Holland y Chris Patt. Onward desarrolla su historia, en un mundo urbano de fantasía en el que dos hermanos elfos deciden partir a la aventura y descubrir si todavía queda algo de magia en la tierra. Pratt dará voz a Barney Lightfoot, el bullicioso hermano mayor de Ian, interpretado por Holland, quien posee una personalidad más tranquila y reservada. El estreno de esta cinta será para el año 2020. La segunda noticia sería doble, es decir, una nueva película y un nuevo show para escandalosos. Cartoon Network anunció recién que está en producción We Are Birds The Movie, una película para televisión basada en su exitosa serie. También se está trabajando en un show spin-off y ambos proyectos serán ejecutados por el creador de la serie, Daniel Sean. En este largometraje, nuestros osos deben emprender una aventura salvaje, hilarante y peligrosa para escapar de un enemigo que los amenaza. Este proyecto verá la luz en el año 2020. De la misma forma, también se encuentra en desarrollo un spin-off que llevará por por nombre baby birds donde nos contarán las primeras aventuras de nuestros protagonistas mientras aún eran cachorros ya para culminar tenemos el esperado regreso de final space con su segunda temporada el día 29 de mayo el mismísimo Olan rogers creador de esta serie publicó lo que sería el tráiler oficial de esta segunda parte anunciando la fecha de estreno para el día 24 de junio por adult swim sin dudas un épico tráiler que nos deja comiendo ansias de continuar esta historia y es que si nos fijamos bien, esta vez incluso habrá una notable mejora en su animación, siendo aún más fluida que en su primera temporada. En unos pocos minutos nos deja ver a un Hugh que ha tomado forma física en un pequeño robot, a pequeño Kato, Kevin, a Nightfall y muchos personajes nuevos por conocer. Solo nos queda esperar también su lanzamiento oficial en Netflix para que en este lado del planeta también podamos disfrutar de esta historia. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, pero antes de irme quiero invitarte a ser parte del especial de 60.000 suscriptores del canal que será un video de preguntas y respuestas. En la pestaña de comunidad ya puedes ver la publicación donde me podrás dejar tu pregunta y con gusto la responderé en video. También te recuerdo que puedes seguirme en mi Instagram por si quieres conocerme un poco más y darle like a nuestra página oficial de Facebook para más noticias. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y y esto fue Dark Toons.